Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre las pinzas de freno, que son las piezas que empujan a las pastillas de, de freno sobre los discos. Hay dos grandes eh, maneras de construirlas. Están las pinzas fijas y las pinzas flotantes. Las pinzas fijas son un poco la construcción más, más evidente. Básicamente son una pieza en forma de, de C, construidas generalmente en, en aluminio, eh, dentro de las cuales hay pues, dos, dos pistones. Están dos orificios practicados, dentro de los cuales deslizan dos pistones, que tienen una pequeña junta tórica, una especie de arandela de, de goma, eh, y va conectado todo, lógicamente, el sistema de los latiguillos al sistema hidráulico. Cuando tú eh, aprietas el pie y aumentas la presión del, del líquido de frenos, estos pistones avanzan y cada uno por un lado está conectado a una de las pastillas de freno y aprisionan el disco de freno entre medias y lo aprietan cada uno por un lado. Esto es lo que se llamaría una pinza fija. Se llama fija porque va atornillada firmemente a la mangueta. Normalmente se hace a través de un adaptador de acero o de aluminio, que nos permite realizar pequeñísimos ajustes del orden de un milímetro para garantizar siempre el paralelismo entre las pastillas y el, y el disco. La otra manera de construirlo son las pinzas flotantes. En este caso, eh, la pinza vuelve a tener forma de C, pero solo tiene un pistón, un pistón por la parte exterior, y en el otro lado la pastilla de freno está directamente atornillada a la propia pinza. ¿Cómo funciona? Lo mismo, aumenta la presión del líquido de frenos, este pistón avanza y empuja el disco. Eh, la gran diferencia está en que las pinzas flotantes no están atornilladas directamente a la mangueta, sino que están sujetas a través de dos pasadores, como si fuera dos tornillos que no tuviesen rosca en la parte central, lo cual, lógicamente, fija la posición radial de la, de la pinza, pero le permite desplazarse a izquierda y a derecha libremente. Entonces, cuando el pistón derecho encuentra el disco, empuja y ejerce fuerza sobre ese disco, pero a su vez el disco ejerce fuerza sobre el pistón, y a su vez este empuja a la pinza de freno hacia atrás y esa pinza de freno como está conectada a la otra zapata de freno esa segunda zapata de freno empuja el disco por la parte trasera con lo cual con un solo pistón logramos que empuje por delante y por detrás porque esta pinza de freno puede deslizarse por estos pasadores la primera pregunta que se nos viene a la mente eh, una pinza fija y una pinza flotante con los pistones del mismo diámetro cuál de las dos es más potente pues en principio cualquiera de las dos no tienen diferencia. Eh, una pinza de disco fija que tiene dos pistones de 20 milímetros tiene exactamente la misma desmultiplicación que una pinza flotante con un solo pistón de 20 milímetros. ¿Y por qué? Eh, bueno, el, el líquido de frenos en una pinza fija llega un momento en el cual se tiene que bifurcar o bien a un pistón o bien al otro. En algunas ocasiones esta bifurcación está dentro de la propia pinza de freno, a veces tiene un tubito por la parte exterior. Digamos que la presión que tú le has metido al líquido de freno se reparte a partes iguales entre cada uno de los pistones y cada uno de los pistones empuja, digamos, con la mitad de la fuerza disponible contra el disco. En el caso de la pinza flotante... Toda la presión va al único pistón disponible, lógicamente, que empuja con toda la presión disponible en el sistema de frenos. Sin embargo, como hemos dicho, que la pinza no está fija, sino que está flotante, el propio disco empuja en dirección contraria con la misma fuerza que ha sido empujado. ¿Os suena de algo? Esto es la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. Digamos que toda la fuerza disponible nos la gastamos en el, último, en el único pistón disponible, pero la pinza retrocede y pierde la mitad de la fuerza en precisamente mover la pastilla del lado contrario. Con lo cual, la, la fuerza final, la, la desmultiplicación final es la misma en una pinza de, fija de dos pistones que en una pinza flotante de un solo pistón. De nuevo es algo similar a cómo funcionan los frenos de las bicis de montaña. Los frenos accionados por cable con, con levas mecánicas, con V-brake con los frenos de bici de carretera, en la mayor parte de las ocasiones funcionan precisamente porque la camisa de freno, que sería la pinza de freno en nuestro caso, está anclada a una de las dos levas y el cable a la otra. Él gasta la mitad de la fuerza en tirar del cable hacia atrás y la otra mitad de la fuerza en empujar la camisa hacia adelante. Y cada uno de estos elementos va conectado a una leva. O sea que realmente el, el funcionamiento es muy parecido, sería el equivalente a una pinza flotante. ¿Qué ventajas tiene una pinza fija o qué ventajas tiene una pinza flotante? Bueno, la pinza fija siempre es la elección en, en vehículos de competición, especialmente en, en vehículos grandes, con sistemas de freno más grandes, eh, se supone que tiene la ventaja de que tiene un, un, el mejor tacto posible. Pero en construcciones pequeñas, en, en frenos de un solo pistón, las pinzas flotantes realmente son muy competitivas. Realmente no te dejes llevar un poco por el hecho de que las pinzas de competición son fijas porque eh, una pinza fija de, de dos pistones y una pinza flotante de un pistón son perfectamente equivalentes para competición en categorías pequeñas como, como la nuestra. La pinza flotante tiene varias ventajas. Una es más sencilla de fabricar, es más barata de fabricar. Por eso, los coches de turismo, básicamente, la mayor parte de ellos llevan pinzas flotantes. Si os dais cuenta, tenemos que construir un solo pistón en vez de dos. Tiene la ventaja de que mmm, perdonan un poquito más los desalineamientos entre zapatas y discos. En nuestro caso, como hacemos muy poquito recorrido, siempre lo llevamos bien ajustado. Pero, digamos, una pinza flotante siempre puede eh, perdonar más estos pequeños roces entre disco y pastilla. Y luego tienen otra ventaja que es que podemos hacer las pinzas más pequeñas y más ligeras y más compactas. Con lo cual, de nuevo, para eh, sistemas de freno tan pequeñitos como los nuestros, es una cuestión muy muy a tener en cuenta como una opción perfectamente válida para un sistema de freno de, de competición. Así que recuerda, cuando calcules la desmultiplicación hidráulica de tu sistema de frenos, solamente tienes que contar los pistones de la parte exterior del sistema de frenos. Si es una pinza flotante contarás el único pistón que tienes y si es una pinza fija con dos pistones contarás solamente el pistón exterior. Los cálculos siempre son, son iguales. Nos vemos en el próximo capítulo.